Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en el Downtown de Vancouver Y acabo de terminar el juego De la NBA Donde Toronto es campeón Y me llama mucho la atención Que la gente local celebra Este... El éxito de Toronto Cuando Vancouver es rival de Toronto Es una ciudad que siempre rivaliza en todo Pero en este caso... Yo creo que lo que están celebrando más es este, el logro de, de Canadá, más que nada, porque es un equipo canadiense. Se pone en la camiseta. Bueno, aquí en Vancouver no hay equipo de NBA. Entonces yo creo que es eso. Están celebrando el éxito de, de un equipo canadiense que gana la NBA. Pues bien, ¿no? Bien, por primera vez en la historia. Esto es histórico. Ya fueron campeones de la MLS, del, del fútbol, del, del soccer, cuando le ganó Toronto a Seattle y ahora le ganan a Golden State. Bueno, fue un video corto, pero para este, compartirles esto que acaba de suceder.